las tormentas las calmas tú, el descanso me lo traes tú, me siento seguro en tus brazos, jamás me podría caer de tu abrazo, tengo el corazón algo perdido, creo que me robaste su seguridad. Tus suspiros me hace sentir perdido Creo que me fundo dentro de ti Nada es mejor que estar contigo Tú sabes mover todos mis sentidos La vida me aparece de pronto bella Tú eres lo mejor, tú eres mi estrella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 Y estoy seguro, eres lo que quiero Eres el sueño que jamás se siente Pero esta vez ha sido verdad, te he tenido Y ahora veo que siempre me dices, bienvenido Y ahora puede estar aquí contigo no necesito en absoluto otro nido No puede haber nada mejor que esto Me siento feliz con tu amor Y con lo opuesto, La tormenta la calmas tú El descanso me lo traes tú Me siento seguro en tus brazos Jamás me podría caer de tu abrazo. Jamás me podría, tu abrazo me podría caer de tu abrazo. Jamás me podría caer de tu abrazo. Jamás me podría caer de tu abrazo. Jamás. Jamás. Jamás.